Eh, y es de conocimiento público que San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte carece de grandes industrias como fuente de, como fuente de empleo. Nosotros, por muchas razones, entre ellas, han habido fuga de capitales, eh, tal vez por los métodos huelgarios, sí. no hemos enterado eh, con anterioridad de empresas que han salido de San Francisco de Macorís. Magi, por ejemplo. Sí, así es, así es. Y a sabiendas de que... El producto Zona Franca, eh, eh, como, como, como consorcio, como, como modo de empleo a nivel del país, es de bastante... de bastante fue, pro, provoca muchas fuentes de empleo en Santiago, en La Vega, en Bonao. En San Francisco de Macorís. la Zona Franca de aquí no ha podido arrancar al día de hoy como diputado. ¿Cómo usted entendería que podría impulsar las fuentes de empleo o arrancar una nueva proyección de la Zona Franca en San Francisco de Macorís? Mira, te, te voy a ser bien sincero a los amigos televidentes. La vía de desarrollo por vía de Zona Franca, yo no me identifico mucho con ella. Porque aquí le deja grandes riquezas precisamente es a grandes industrias que están fuera de, de, del país. Se caracteriza porque hay que darle grandes exenciones para poder, para poder eh, trabajar y para poder producir. Y entonces lo que da es empleo, pero empleo de mucha precariedad, de baja calidad. Yo soy de los que creo que la vía de desarrollo de la provincia de Duarte no está a través de zona franca. Industria de otro, de otro, de otra índole sí. Ahí tenemos la CODAL, que es un referente y es un referente así podemos seguirlo replicando y desarrollando, yo creo que la vía de desarrollo integral de nuestra, de nuestra provincia está por la, vía, por la vía ecoturística ecoturística y, esa, y esa, ese proyecto de ley de, de declarar la, la provincia de Duarte ecoturística, para mí es tiempo. vital en estos momentos vamos eh...